Señores, yo puse un 28 ya, lo vamos a inaugurar este sábado. Uno, dos. 28 yo tengo aquí, casi casi armado Te vi peluche, te cerró, te los digas, todo el estudio rico para rico Y me voy a ayudar Aquí me encuentro eh, con el niño lindo, que lo que va a pedirle a la todo gente. Todo bien. la dale, dale, vaina. Todo bien, hermano. Gracias, ¿Cuántos años cumpliste? Bueno, tengo como 40 años de edad, algo así. ¿Tú? Eh, ah, pues eh, ya eh, ¿tú eres eh, mayor de edad o no? Eh, oh, no, dame que... ¿Tú no eres eh, mayor de edad? Eh, pero usted me ve, me ve en jovencito, porque sí, tengo 40 años de edad. ¿Pero tú no eres mayor de edad todavía? No. Ah, Menos. Menor, ah, menor. Ah, Dime algo, la mujer es linda. Eh, la mujer es linda. Eh, Aquí están los papis de ustedes. Vamos los a, a conversar con ustedes para darle la marca rosa bienvenida a los papis de ustedes aquí a la dominicana y a los dominicanos. Vamos. A los papis, los papis, los papis de ustedes. Loco, tirame una foto con tu casa. Está bien, está bien, está bien. Tira. Oiga que maldito loco. No, pero es que no, no puedo Dale. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Magia ahí. No, stop Dale. Hey. Hey. Hey. Hey. Señores, déjense de estar jugando Free Fire, miren lo que le pasó a ese chamaquito, a poco y pé de un ojo con una bala que salió de maldito juego ese. Dejen esa mierda.